¿Cuánto se demora un amarre de amor? ¿Cuánto tarda un amarre de amor? ¿Cuánto se demora en dar resultado a un amarre de amor? Eso depende. O un retorno de pareja, depende de las circunstancias, depende de muchas cosas, depende de lo que usted quiera, depende de lo que usted necesite. Un amarre de amor eh, se puede hacer en 7 días, si es con 7 misas negras. Si es con magia negra se puede demorar de 12 a 15 días. Si usted no tiene afán y lo no quiere con magia blanca, se puede demorar 20 días. Dependiendo de lo que usted quiera, el resultado que quiera y obviamente de su presupuesto, ¿verdad? Mis trabajos son 100% garantizados. Tengo una reputación alrededor del mundo. Gracias a qué? A que hemos dado resu resultados efectivos en nuestros trabajos. Pero mis trabajos, aunque son costosos, no es que sean inalcanzables. Es en el alcance de todo el mundo. Tengo amarres de amor desde. Bueno, 200 dólares en adelante, dependiendo de lo que usted necesite, ¿verdad? Entonces, contáctame desde cualquier parte del mundo, me cuenta la historia, me tiene que contar. No es que usted me diga, maestro, quiero una amarre de amor. Ah, bueno, mándeme el nombre y la fecha de nacimiento y yo se lo hago. No, necesito que me cuente resumidamente la historia. Si se hablan, si no se hablan, si esa persona tiene otra pareja, cómo están las cosas en ese momento. Para yo poder brindarle un resultado efectivo. Mi nombre es Víctor Rosso Villarreal. Mi con, número de contacto es para los que se fuera de Colombia. Más 57 320 696 2816 o el más 57 315 630 4823. Mi correo electrónico atrévete y déjate sorprender Mi nombre es Víctor Rosso Villarreal. Y le hablé desde el Templo Mundial de Hechicería. Atrévete ya y déjate sorprender.